Tanto el senador de la provincia Duarte, Amelcar Romero, así como Miledis Núñez, diputada, y Emanuel Trinidad, director provincial de deportes, aseguran que dentro de su organización política no hay crisis, pero sí una lucha por la candidatura presidencial del 2020. No hay crisis, lo, que hay es práctica, lo que es la práctica de democr la democracia, pero crisis no hay siempre. En organizaciones de tal naturaleza, en todos los partidos revolucionarios dominicanos, se ve la historia en, en otro de Unión Cívica Nacional, se ve lo del Partido Reformista y, y, y lo demás no son excepciones, o sea, lo que se está practicando es la democracia. El Partido de la Liberación Dominicana está moloni, unido, estamos unificados, no habrá división, simplemente hay diferencia de criterios entre una corriente. Mira, yo creo que el compañero presidente Danilo Medina fue enfático en la entrevista del pasado domingo, que establece que los conflictos que se están generando es por una lucha de poder, pero que cuando el PLD escoge su candidato presidencial, todos los PLDistas haremos una sola fila con relación a ese candidato.